bienvenido bienvenida a un nuevo vídeo de este curso sobre duelo que estás realizando espero que te esté resultando de interés y utilidad estoy convencido de que muchas de las cosas que estás aprendiendo las vas a, a utilizar en tu vida profesional o personal porque todo el mundo hemos pasado estamos pasando o vamos a pasar en algún momento por un proceso de duelo, es un proceso psicológico muy habitual y por eso considero de mucho interés el que estés estudiando este tema en concreto y hoy te voy a hablar de duelo patológico, es cuando el duelo no se lleva bien, cuando está eh, generando problemas increíblemente severos en las personas que lo, que lo sufren y te voy a hablar en concreto de una paciente que tuve ahora hace unos cuatro años aproximadamente una mujer de unos 50 años que llegó a consulta porque decía que